también podemos ir relacionando eh, unas unas y otras de acuerdo generalmente es hasta el final pero bueno se me ha ocurrido ahora si juntamos el, la planificación y el desarrollo personal nos sale el plan de vida es decir qué queremos hacer en la vida qué queremos ser de mayores a qué queremos dedicarnos qué es lo que nos gusta de acuerdo las cosas del entusiasmo, qué cosas nos entusiasman, el desarrollo personal, eh, nuestro, nuestros valores personales. Esto es muy importante, podéis ver otros otros eh, vídeos que he hecho, valores personales. Bueno, aquí, personales. Mm, es importante que esté todo junto, Nosotros bueno, esto es más sencillo eh, como un que con que con colores, de acuerdo. Bueno, vamos recapitulando Tomar decisiones eh, Mira, aquí podemos poner ya Podemos sacar los Pros Y los contras de una decisión Como veremos en otros vídeos ¿De acuerdo? Eh, a todos los niveles A nivel Nivel de las emociones Del raciocinio Etcétera más cosas, creatividad, planificar, desarrollo personal. Bueno, el mapa mental también sirve simplemente como entrenamiento mental, es decir, entrenamiento mental. Muchas veces estamos pensando qué es lo, qué es lo que hacer eh, con pensamientos que incluso pueden llegar a ser obsesivos mastigándonos todo el rato con lo mismo por no saber eh, el cerebro eh, nuestro cerebro nuestra parte racional demanda una actividad incesante que se puede calmar a través de la meditación de, de la respiración yoga y demás la cuestión es que ya que el cerebro eh, necesita un cierto entrenamiento vamos a darle entrenamiento vamos a darle vamos a darle comida vamos a darle comida de la buena con un entrenamiento mental vamos a hacer un mapa mental de un montón de cosas, de todas las cosas, de todo lo que nos gusta, de lo que nos interesa, de lo que no nos interesa, para, para darle más vida. ¿De acuerdo? Esto nos sirve para mmm, reforzar, ser más inteligentes. Entretenimiento. Positivo.